Mi nombre es aire Sánchez Flores, vivo en la comunidad de Vista, del Perú. Antes, desde lejos traíamos el agua, o lavar las ropas, íbamos lejos. Ahora tengo en mi vivienda, en mi casa, que ahora tenemos el agua potable y el saneamiento para el consumo de mis familias. El agua es vida, es saludable, para nuestra familia